Cuéntanos un poco la tradición que tiene la localidad de Viajuesa en cuanto al, al tema de deportes náuticos. Pues aquí empezamos nosotros a navegar. Yo fui con mi hermano y un grupito más de amigos. Fuimos la segunda hornada la primera hornada de gente que empezó a navegar en Optimis y eso estamos hablando del año 79. Y a partir de ahí, ininterrumpidamente hasta ahora, pues hemos participado en muchísimas regatas. Hemos tenido campeones autonómicos, gente que ha participado en campeonatos de Europa también. Y el club de Villa Joyosa siempre ha sido un club puntero en la vela, en la Comunidad Valenciana. Y aparte de la vela, tengo entendido, también desarrolláis otro tipo de modalidades, ¿no? Sí, luego aparte tenemos el kayak, que el kayak que está implantado, el surfski, lo que es el... el dentro del, del piragüismo, la modalidad de surfski, que lleva creo que 10 años implantado aquí en este club, y es un modos a nivel... España pioneros en esta modalidad de y De hecho, el Club de la villa ha sido campeón de España y campeón autonómico también en esa modalidad. Y pues nada, pues aquí la verdad es que no paramos de, de trabajar durante todo el año. Sí, a nivel de promoción, ¿qué tipo de actividades son las más demandadas por, por los visitantes de, de la localidad? Eh, nosotros la verdad es que somos un pueblo que tenemos buenas eh, características a nivel de la bueno, playa tenemos pero como siempre suele pasar en estos casos, la gente mira de espaldas al mar. Entonces, desgraciadamente, eh, hay poca tradición, no hay mucha gente que practique deportes náuticos. ¿no? Nosotros nos esforzamos en hacer promociones, pero hay otros deportes, por ejemplo el fútbol, que se lleva más, muchísima más gente. Me imagino que como en otros ámbitos de la vida, al final los de fuera son los que valoran más. Sí, sí, sí, sí. Por ejemplo, nosotros en verano podemos decir que prácticamente el 80% o 85% de la clientela que tenemos son turistas. La gente del pueblo pues baja un 10 o un 15% y eso es algo que se tendría que revertir. Lo que pasa es que ya no depende del club náutico como el club, sino eso tendría que sería a otros niveles. Ajá. A nivel educativo, pues no sé, en los currículums de, las, de los planes de estudio, etcétera, etcétera, supongo que ahí es donde tendría que empezar a implementarse ¿no? esa cultura. Si nos centramos en el, en el tema turístico, un, un visitante de la localidad que quiere hacer un curso aquí este verano, ¿qué le podemos ofrecer? Pues nosotros tenemos, disponemos de cursos de vela y somos los más económicos prácticamente de la comunidad valenciana. O sea, hemos hecho una comparativa, yo hice en su momento una comparativa de precios y, y somos los más económicos. Es decir, un curso normalmente dura 20 horas, es decir, de lunes a viernes, de 10 a 2, y en 20 horas una persona puede salir navegando perfectamente si tiene actitud. Entonces, en cuanto a precios, eh, estamos hablando de 105 euros vale el curso, cuando la media normalmente está en 150 en cuanto a vela. En cuanto a kayak también estamos bastante de bien de precio Vale un poquito menos, vale 90 metros. Y aparte de la vela y el kayak, que parece que tienen más tradición últimamente, parece que está un poco en boga el, el deporte náutico, ya han aparecido las tablas de surf... Sí, bueno, del... dentro de la vela está el windsurf, ¿eh? que el windsurf también en verano tiene bastante éxito, está muy demandado y no paramos de hacer cursos de windsurf. ¿no? Es lo que más se demanda. Y luego hemos introducido también el padel surf, que el padel surf es un deporte que se está poniendo de moda también, de unos años para acá, pero es un deporte más tranquilo y, y bueno, pues, no requiere unas condiciones físicas tan, a lo mejor, um, especiales, sino cualquier persona puede hacer el surf, igual que vela y calle también, evidentemente, pero bueno. El padel surf es más pasear por encima de la, del mar. Todas embarcaciones a motor, ¿tenéis algún control desde el Club Náutico ya son empresas externas que mueven el tema de las motos? Eh, las climáticas? motos acuáticas que hay aquí lo llevan empresas externas. Ajá. El Club Náutico no tiene uh -huh. motos de agua. Son normalmente en todo, son empresas, no hay ningún Club Náutico que tenga el servicio de motos de agua. Uh -huh. Son empresas externas que están dentro de los clubs, alquilan las instalaciones a cambio de un canon. Y, y nos llevamos bien. Normalmente cada uno respeta su espacio uh -huh. y las motos no nos molestan. Y, y... Muy bien. Pues nada, muchas gracias Luis por, por ofrecernos... De nada, y aquí estamos a vuestra disposición cuando queráis a volver a hacer cosas. Ya sabes problema. que nosotros todas las veces que se puedan y más. Sí, sí. Nosotros contamos contigo que sabemos que eres uno de los que más interés tiene en, en el pueblo de todos los profesores. Esto lo es, por... Eres un ejemplo. Esto lo guardaremos. <risa> <risa> We'll be